En Rosario del Tala funciona la radio comunitaria Abriendo Puertas dentro del Hospital Luis Ellerman, un espacio abierto y plural para los usuarios y usuarias del servicio y que permite construir una comunicación con perspectiva de derechos. Soy Clara Chauvin y arrancamos un nuevo episodio de Colectivas. Conversamos con Nueli Gismondi Rojas, periodista y coordinadora de la radio comunitaria Abriendo Puertas. Eh, vos llevas adelante esta articulación entre comunicación, género y salud mental. Eh, particularmente, ¿con qué desafíos se encuentra anteriormente en esto de llevar adelante un medio comunitario público dentro de un hospital de salud mental? Bueno, eh, en primer lugar agradecer el espacio, agradecerte la invitación, Clara querida, compañera querida, gracias por, por pensar sí, en nosotras. Mejor. Es muy importante estar acá y, y poder dialogar sobre estos desafíos que realmente son diarios. Y si hablamos de comunicación, de género y salud mental, la verdad que son tres campos... sumamente amplios y diversos, que son muy difíciles de articular, porque cada uno lleva una carga muy pesada podría decir en cuanto a la estigmatización con la que carga. Eh, me interesa mucho el tema de la salud mental porque me parece que es base para entender una sociedad inclusiva y despojada de prejuicios y si podemos pensar una salud mental despojada de prejuicios podemos articular con un área de género y de diversidad despojada de prejuicios y un área de comunicación despojada de prejuicios, que bueno, no, no, no voy a ser yo la que se ponga a ahondar en estos momentos sobre los desafíos en la comunicación y en el género, que me imagino que en este programa y en estas ediciones lo habrán abordado con mucha, este, con mucha frecuencia y han ahondado en, en varios conceptos. La salud mental es un tema sumamente complejo que ha sumado y que está teniendo muchísima relevancia en esto de, de la pandemia, que estamos en esta transición en este momento y que implica que construyamos ciudadanos este, saludables. Eh, y en eso pensar la articulación entre salud mental, género y comunicación es un gran desafío y es muy complejo. Y no tenemos y no tengo una... una una fórmula, un, un hacer concreto sobre cómo llevarlo a cabo. Es un día a día, los desafíos van variando, pero entendemos que articular esos tres campos es, eh, son clave y es fundamental para, para garantizar derechos fundamentalmente de todas las personas, las que trabajan en las áreas de comunicación, las que trabajan en el campo de la salud mental y en las que están en, en género, por supuesto. Eh, ¿Qué es lo que representa la salud mental y también qué significa poder pensarla desde una perspectiva de derechos? La salud mental, <ríe> quiero decir también que eh, yo soy trabajadora del Hospital de Salud Mental Dr. Luis Hellerman. soy periodista, eh, no soy profesional de la salud mental, soy una comunicadora, quiero dejarlo bien en claro, eh, la salud mental es una construcción dinámica, eh, que implica y que busca garantizar derechos de aquellos usuarios y usuarias de nuestro sistema. Eh, la salud mental es, eh, me atrevo a decir, como dijera el doctor Luis Hellerman eh, en una entrevista que le hiciéramos en la radio y que es, eh, nuestra institución se llama doctor Luis Hellerman, somos el primer hospital de salud mental de la provincia de Entre Ríos, y él sostenía que la salud mental es una, una utopía, eh, porque la verdad que tenemos que garantizar que la persona tenga un, un estado sumamente sano y agradable en todos sus ámbitos, y un desarrollo sumamente sano y agradable en todos sus ámbitos, laborales, familiares, religiosos, culturales, económicos, sociales, de militancia, en su, y la verdad que construir todo un, un equilibrio en eso es sumamente difícil, pero es necesario que enseñemos a las personas que ese equilibrio eh, justamente nos va a permitir el diálogo, el consenso, el acuerdo para construir ese estado agradable y de salud mental que tanto necesitamos. Es un tema muy amplio, muy complejo, quiero decirlo sinceramente. Eh, bueno, bueno. El doctor Luis Ellerman, a quien hemos tenido la oportunidad de entrevistar, este, es una persona súper interesante de entrevistar, además el primer psiquiatra que, que tuvimos en nuestra institución y además quien abrió una puerta sobre entender la salud mental desde una perspectiva muy amplia en la provincia. ¿No? Yo, yo trabajo con mucho amor y mucha honra en el primer hospital de salud mental que tuvo la provincia de Entre Ríos, o sea, todo aquello que no encajaba en esta sociedad, en esta provincia, iba, iba a natala. Entonces, es toda una carga este, muy fuerte. En este sentido, ¿qué, ¿qué herramientas aporta la comunicación desde la radio comunitaria? Digamos, eh, cómo, ¿cómo funciona esta dinámica? Sí, eh, pensando todo esto en su complejidad y en los desafíos y en tratar de instalar las temáticas de salud mental por, medio de los me por, por dentro de los medios de comunicación, nosotros lo que hacemos fundamentalmente con mi compañera Fabi Frigo es una entrevista al doctor Luis Hellerman. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la problemática de las adicciones una entrevista con un psicólogo, con una psiquiatra, con un enfermero especializado en salud mental, instalar estos temas, no, este, hablar de las problemáticas de suicidio, hablar de, los pro, de, la, de las problemáticas de, de los consumos, hablarlos, exponerlos, yo creo que nosotras desde ese lugar tratamos de visibilizar todos estos temas que son tan complejos pero necesarios de hablar, por lo menos permitirnos hablarlos, Después vemos cómo, cómo evolucionamos, cómo seguimos insisto, hay grandes profesionales que, que pueden ahondar en estos temas que son tan complejos y que tienen que ver mucho con las subjetividades. ¿Y qué aporta también pensarlo desde el feminismo, con ¿no? esta mirada, de, con una perspectiva de género? A la hora de abordar los temas tratamos siempre de tener eh, la perspectiva de género presente, siempre. Eh, lo que también nos, no, no, nos, es un desafío para nosotras a la hora de hacer una entrevista porque también nos implica este, que nos repensemos y que si vamos a hacer una, una pregunta eh, esté esa perspectiva atravesada y si vamos a entrevistar a alguien que también tenga esa mirada feminista que a nosotras nos interesa instalar en los medios. La verdad que nosotros lo que hacemos eh, eh, eh, es un granito de arena. Yo sé que es un granito de arena pero pero que es, es, muy, es muy importante y esto de la salud mental que se hable, de la perspectiva de género que se hable, eh, es, una, es una lucha diaria, diaria, es un día a día, pero sabemos que estamos en el camino correcto. Por otro lado, este, ¿cómo es poder también eh, comunicar esto? Bueno, en una ciudad como Rosario del Tala, ¿con qué prejuicios o estigmas se, se encuentran en la diaria, cuáles son las batallas que todavía hay que dar, ¿no? Tanto para lo que tiene que ver con género como para también lo que tiene que ver con salud mental, que todavía está sumamente cargado de un montón de, de estigmas. Sí, sí, sí, sí. Eh, hay, hay como una dualidad, puntualmente hablando del tema de salud mental, comunicación y género en Tala, porque si bien nosotros somos una comunidad que ha crecido con un hospital, en un momento, cuando se creó, se creó bajo la denominación de refugio de alienados en el año eh, 1937. Hoy somos un hospital, doctor Luis Hellerman, homenajeando al primer psiquiatra que tuvimos, como te dije antes, además un reconocimiento en vida, que eso también está bueno decirlo. Pero a su vez, si bien nosotros somos una comunidad que convivimos con los usuarios internos, porque los cruzamos en la calle, en el almacén, y ellos tienen una vida... Totalmente normal y otro día ahondamos sobre el concepto de normalidad que es tan amplio. Eh, hay, una, hay una estigmatización muy fuerte y muy pesada sobre la salud mental que tiene que ver con cuestiones culturales que escapan a nosotros y que han estado este, instaladas durante... Muchísimos años, creo que nació así y ahora por primera vez nos estamos permitiendo repensarlos y retransformarlas a estas ideas de salud mental. Digo, hablamos de salud mental y adicciones. Bueno, por primera vez pareciera ser que el tema de las adicciones busca instalarse en la agenda mediática. Asimismo se corre por un montón de temas que también son necesarios instalar, pero me parece que el tema de las adicciones y la salud mental... Son clave. Ojalá logremos instalarlo con la importancia que se merece. Pero me parece que lo, lo que pasa en Tala, retomando un poco lo tuyo, hay una aceptación por esta construcción y que hemos vivido con, con, con este sistema de salud mental público, pero también hay toda una carga que es cultural y que nos cuesta mucho derribar, como cuesta acá en Uruguay, como debe costar en Paraná, como cuesta en el mundo. Este, y sin embargo, y sin embargo, una persona que se acerca al sistema de salud mental es una persona que está buscando una oportunidad, que está pidiendo ayuda, es algo positivo acercarse a un hospital de salud mental, y decir, yo me siento mal, yo quiero ayuda, yo quiero salir, es algo positivo, no, no tiene que ser algo estigmatizante acercarse a un hospital de salud mental, todo lo contrario. Y también entender la salud mental que está atravesada por un montón de cuestiones, ¿no? desde históricas, sociales, de género, de clase, eh, pensando por ejemplo, lo que fue la pandemia, el momento que estuvimos todos aislados, todo un momento sumamente eh, complicado que nos hemos tenido que enfrentar y que de alguna manera todos nos ha atravesado y nos ha afectado de alguna manera dentro de lo que ha sido nuestra salud integral, digamos. Bueno, eh, la pandemia puede ser una buena alternativa para instalar el tema de la salud mental con la fuerza que, que se merece y tanto será y la lucha de, de, de, de todas las personas dentro de la, de la salud mental, que um, el debate de la ley de salud mental, la 26.657, que se sanciona en el año 2010 y que la provincia adhiere en el año 2013. Gracias. Eh, vos fíjate que la provincia adhiere en el año 2013. Yo no sé si decir que sí, es una, le poco. una ley nueva y la salud mental... Eh, no sé, esos interrogantes que sin lugar a duda no van a tener respuestas ahora. Bueno, y ni hablar que justamente desde los feminismos venimos también a plantear todas estas cuestiones que tienen que ver con nosotros como sociedad este, y justamente es, es esta puerta que queremos abrir desde los medios. Qué tan importante también es el poder trabajar en red, ¿no? Con otros medios comunitarios, con, otras, con otros y otras periodistas con perspectiva de género, con esta mirada feminista. Sí... Eh... El trabajo en red, fundamentalmente, por lo menos a mi criterio, nos sostiene. Eh, yo a veces pensaba que lo que me pasaba a mí era algo que me pasaba a mí y yo me angustiaba y me ponía mal y, y cuando entré a esa red eh, que entendía que le pasaba a Clari, que le pasaba a Fabi, que le pasaba a Laura, a María, a Marta eh, fue clave para, para no sentirme sola. Eh, en eso la red, eh, desde los feminismos, me parece que nos ayudó un montón para fortalecernos. Hay muchas cosas para mejorar, no somos un sistema perfecto, como no lo hay ningún sistema perfecto, todo está por pensarse y por transformarse. Eh, hacia dentro de la comunicación, el feminismo me parece que viene buscando un lugar, pero porque nosotras lo estamos como forjando para que ese lugar se dé, pero... Um, eh, pero ha sido todo, una, todo un desafío, toda una lucha y no quiero que con esto que digo eh, nadie se sienta ni ofendido, ni molestado, ni quiero herir ningún tipo de susceptibilidad. Yo lo siento así, lo entiendo así, que si no hubiese sido por estas luchas feministas, los lugares nunca nos hubiesen sido cedidos. La salud mental ha sido un tema que durante mucho tiempo estuvo cargada de prejuicios y estigmas. La construcción de una comunicación con perspectiva de derechos es lo que permite poder analizar este tema y reflexionar sobre algo que nos atraviesa en toda nuestra vida. Soy Clara Chauvin y nos encontraremos en el próximo episodio de Colectivas.